Por años se ha, el ejército ha cometido los, los este, crímenes más atroces como el 2 de octubre, como este otros actos como el de Traltralla, como otros otros casos que directamente, directa e indirectamente como en Aguas Blanca donde participó a Costa Chaparro y en, en las desapariciones de de la década de los 70 y 80 donde eh, nosotros somos familiares desaparecidos, tengo un tío desaparecido por el ejército el ejército ya no, violó y este, masacró a muchos, este, a muchos pueblos en la Sierra de Guerrero y eso solamente es un espejo de lo que ha hecho en diferentes partes del, del país hoy este, nos preocupa que en, se, le quiera, se le quiera dar al ejército todo el poder para poder este eh, a hacer el trabajo que deberían hacer los, la policía federal los mandos civiles y que hoy es preocupante que, que el ejército después de la experiencia de, de Felipe Calderón donde hubo miles y miles de desaparecidos y, y ejecuciones extrajudiciales hoy este, se quiera combatir a la delincuencia a través de, de, de una lucha por parte del ejército eso nos preocupa porque muchos, muchas mexicanas y muchos mexicanos votamos por la paz no por la guerra.